Entonces, eh, lo que se refiere a ilustración histórica, podemos decir que es eh, algo específicamente sobre la eh, recreación de, eh, puede ser, escenas históricas en base eh, arqueológica. Es, en este caso, eh, yo les voy a hablar de mi experiencia durante tres años que tuve con el MUSEF, que es el Museo de Etnografía y Folclore, en el que hicimos, eh, por ejemplo, recreación de eh, escenas prehistóricas, de escenas, por ejemplo, de la independencia, o escenas del, de la época de la República, de Bolivia, digamos, o un poco más adelante también, ¿no? Eh, algo más contemporáneo, siglo XX, eh, o los, la última década, por ejemplo, ¿no? Eso va a depender, eh, o sea, cada trabajo depende del tipo de exposición que el equipo de investigación del MUSEF, en este caso, eh, es quien me ha contactado y requiere un material específico respecto a lo que quieren comunicar y lo que quieren transmitir en cada exposición con las ilustraciones. Y en este caso refiere a mucha investigación, mucha observación también, eh, no solo, digamos, eh, de mi parte, sino es, lo lindo es que es eh, una complementariedad. Tienes a los investigadores que eh, pueden pasarte información eh, generando, digamos, todo lo que es la museografía y todo eso, digamos, o sea, cómo sería la, el montar la exposición. Y eh, una vez, digamos, que se tenga toda esa información recopilada, ya se, se me pasa esa información y yo puedo gestionar y traducir toda esta información que se me da a lo gráfico, a lo que es la ilustración. Hacer que un dibujo se vuelva una ilustración. Y eso, bueno, es interesante también eh, poder eh, desglosar lo que significa eso, ¿no? Una, por una parte, hay quienes eh, discuten, ¿no? es, es un tema que se discute bastante en la profesión, que, eh, que es un dibujo y que realmente es una ilustración, ¿no? Y en este caso, una ilustración eh, es parte de un dibujo para convertirse en eso cuando tiene un objetivo comunicacional. Solo cuando un gráfico, o sea, algo, puede ser una fotografía, puede ser, eh, bueno, la fotografía de una escultura, por ejemplo, o la fotografía de eh, una obra de, no, pictórica de, de arte plástico, o también, eh, en este caso, lo que vamos a hablar en esta charla de demostración, lo que es eh, ilustración digital, que es en el medio en el que yo trabajo. Entonces, eh, un dibujo específico se convierte en ilustración cuando cumple un objetivo comunicacional. Básicamente, entonces, eh, eso, les voy a mostrar lo que es el proceso en sí, eh, todos los pasos que se siguen en este, este caso específico, entonces, eh, a ver, vamos, les voy a compartir la pantalla que prepara algunas, alguna información, bueno, y también vamos a tener las imágenes, los archivos con los que yo trabajo y lo que es el texto, ¿no? Todo eso, a ver. Entonces, vamos a ir ya como que al punto en sí. Salva, mientras alistas tus cosas, eh, solamente quería comentarles a, todos los, a todas las asistentes, todos los asistentes, que pueden dejarnos preguntitas ahí en la burbujita del chat que está abajo, tanto en la compu como en el teléfono. En la compu aparece cuando deslizas el cursor y en el teléfono está en la barrita de abajo. Así que si tienen comentarios, preguntas, los vamos a ir leyendo desde, desde esa ventanita. Sí, perfecto. Y eso no hay problema si durante la parte ya de demostración eh, logran hacer las preguntas, eh, todas bienvenidas relacionadas a la temática en sí, eh, que es ilustración histórica, o también a lo que es la, la ilustración, eh, puede ser inquietudes sobre la profesión o, bueno, alguna situación que quizá quieran discutir. Y yo estoy totalmente abierto y feliz de poder responder. Entonces vamos. Eh, en esta parte, bueno, eh, yo trabajo con el software que es Photoshop. Eh, es el más adecuado para esta, como para este tipo de trabajos, porque eh, se hace bastante edición, se puede hacer también bastante eh, corrección de color y sobre todo trabajar eh, con archivos muy grandes, ¿no? Eso ayuda a que pueda eh, eh, dimensionar y tener, digamos, los archivos. Exactos para lo que generalmente las exposiciones piden, ¿no? Eh, siempre va a variar las dimensiones en las que se vayan a hacer eh, estos trabajos. Generalmente trabajo en un formato de 60 por 40 centímetros a 300 dpi de, de resolución que ese es, digamos, un formato de impresión, eh, digamos, aceptable y buena para poder rescalarlo después. O si bien se necesita algo de, por ejemplo, un metro por unos 1.50, que es, son 100 centímetros por 150 y que se trabaja en una resolución un poco menor, eso ya depende, digamos, la, eh, la computadora el sistema con el que uno esté trabajando, ¿no? Porque puede, eh, puede colapsar, digamos, ¿no? Igual sí me tocó, eh, aparte del MUSEF, sí me tocó trabajar, por ejemplo, con... Eh, de los que vivan en, en la ciudad de La Paz, por ejemplo, eh, aquí en Bolivia, y conozcan lo que es el teleférico blanco, bueno, el teleférico, toda la red de teleféricos. Específicamente en el teleférico blanco también trabajamos con un grupo de ilustradores y eh, un investigador que nos guió en ese proyecto que fue para... Eh, Ilustraciones que están en las estaciones del teleférico blanco y que muestran justamente eh, todos estos elementos que fueron encontrando durante la construcción del mismo teleférico, que eran eh, de culturas, eh, de, de la cultura de Guanacota, por ejemplo, eh, eh, elementos de la cultura inca, también se encontraron eh, partes, eh, o sea, algunos elementos de la Guerra del Chaco, por ejemplo, ¿no? Y ciertas anécdotas que han ido sucediendo alrededor de eso. Y bueno, es lo apasionante, digamos, de esto, ¿no? A mí me gusta mucho porque eh, siempre, desde colegio y todo, ¿no? siempre me gustó lo que es la investigación, como que eh, poder... Eh, tener estos momentos históricos paralelos, cómo suceden distintas cosas, el por qué, ¿no? Hay, existen los libros, existen los relatos orales, existe un montón de fuentes que al final cómo te llevan a este punto. no Y hablando de la ilustración histórica, cómo puedes transformar todos estos datos que solo son palabras a algo mucho más tangible, más real, ¿no? Entonces, eso eh, pedagógicamente, por ejemplo, sirve muchísimo porque así puedes dar algo más fiel a lo que, eh, se, a lo que es muy abstracto a veces en forma escrita. Entonces, eh, bueno, vamos, estamos ya con la pantalla. Eh, esto es, por ejemplo, eh, les voy a mostrar de eh, una ilustración de una serie que se hizo hace tres años, más o menos, igual con el MUSEF, y que eh, trataba sobre eh, periodos específicos de tiempo en los que ellos querían, eh, o sea, querían llevar, eh, o sea, querían mostrar un elemento que ellos tienen en su stock, en su, como en su catálogo, que en este caso, digamos, era una pequeña vasija, y que eh, tenía que ser mostrada en su ámbito, natural, como si eh, mostraras cómo realmente se lo hacía, ¿no? cómo, cómo realmente se utilizaba este objeto. Entonces, eh, vamos con lo que es eh, las primeras eh, imágenes, que es lo que ellos me daban al principio, que es el departamento de investigación. Lo que es, por ejemplo, el paisaje, lo que son los personajes, qué elementos van a utilizar, qué es lo que... De, lo que es vestimenta, lo que son eh, artículos, eh, no sé, hay utensilios, hay, eh, eh, aparte de las ropas también están, por ejemplo, alforjas o hay eh, tipos de, como ponchos o no sé, eso va a depender de la cultura y el objetivo que ellos hayan planteado, ¿no? los investigadores. En este caso era como un ámbito más eh, selvático, tropical, en el que tenía que llevarse a cabo. Y teníamos este, que era específicamente el, eh, la vasija que tenía que representarse. Luego teníamos los fenotipos, que llaman un poco la, el tipo de fisonomía que tenía que tener. En este caso teníamos el encuentro de dos personajes que tenían que eh, interactuar y hacer un intercambio comercial. Teníamos a las personas de los valles, que en este caso como que de tierras del valle, que tenemos uh, este tipo de rostros. Luego me dijeron que tenía que tener un tocado en la cabeza que, tenía, que estaba representada en esta cerámica. Y que digamos, ellos no tenían eh, este, este tocado en la cabeza, digamos, que eh, no real, digamos. no Entonces, yo me tenía que basar en lo que era la cerámica. O por ejemplo, este otro que sí lo tienen, que es como una faja, que viene en la parte del vientre y que, bueno, obviamente por los siglos ¿no? que han pasado, eh, está totalmente eh, deshilachada y ha perdido un montón de color, ¿no? Y, eh, bueno, anteriores representaciones de lo que es el mismo personaje, junto con aditamentos que utilizaban de forma diaria, digamos, ¿no? El segundo personaje que tenía eh, más esta... Este fenotipo de Tierras Bajas, más oriental, y que, eh, bueno, ellos tienen estas representaciones eh, más contemporáneas, pero que de alguna forma sí obedecen a lo que podría eh, ser la escena, digamos, ¿no? Luego, igual, un poco la actitud, eh, los rostros, eh, un poco de la, como que de las expresiones, ¿no? Luego teníamos este elemento que sí o sí tenía que estar, que era como un hacha, ¿no? y que ellos igual eh, me pasan, no tienen sus registros, fotos a gran resolución de lo que son estos elementos, y yo puedo tener una relación de aspecto, una relación de tamaño mucho más específica por ejemplo este este poncho bueno es un unku que es eh, mucho más eh, largo y todo eso es, es de un solo color y que también está totalmente deshilachado no es, es como que el tiempo se sí hizo muchos estragos allí bueno lo siguiente que me pasaron también es esto son breves bocetos de lo que ellos plantean eh, no va a ser la escena final, sino de cómo es la descripción de los personajes. Ya que yo no soy historiador, yo no soy una persona que está dedicada específicamente a esto, pero sí puedo interpretar toda esta información, me pasan lo que son bosquejos o tal vez estos que son... Eh, bueno, eh, formas resumidas de cómo es la vestimenta, cómo se utiliza. no Incluso los peinados, un poco eh, también las, las proporciones o qué tipo de elementos tienen que tener. Si es que tienen collares, si es que tienen eh, tal vez alguna, alguna cesta, en este caso una cesta específica que se cuelga por la frente y por los brazos, por los hombros. Luego también tienen eh, tal vez eh, algunas, algunos elementos en los brazos como serían... Eh, algo un, tocados con plumas o tal vez tienen en este caso una, como una bolsa en la que llevan los elementos eh, con los cuales van a hacer una, el intercambio comercial. Entonces, lo que se plantea en la escena es como un, eh, la forma en la que van a hacer el comercio, pero tiene que ser muy, eh, como que muy natural de alguna forma. ¿no? Y eso también ya pase un poco a la parte artística, digamos, de la situación, o podría decirse más, eh, darle un sentido un poco más, eh, muchos más significados, digamos, a la ilustración. En este caso tenemos lo que es la, esta es la, eh, vamos a poner así, este es el boceto que generé de los dos personajes que están en un encuentro como entre tierras, de Valle y Tierras Bajas es eh, igual, mucho funciona aquí lo que son los recuerdos ¿no? eh, personales en este caso. ¿no? El hecho de ser ilustrador implica también eh, sí hacer muchos viajes, tal vez eh, tener reminiscencias de recuerdos de películas, también eh, un poco de la imaginería que uno puede tener, pero basados en algo más realista en este caso, ¿no? Y, no sé, esto, digamos, me acordé de algún viaje que tuve, no sé, al oriente, o también a, aquí a los Yungas, que también tiene paisajes con ríos, con mucha vegetación y todo eso, ¿no? Y es como que eso ayuda a que se enriquezca mucho más la escena, que sea mucho más natural, que sea muy... Eh, eh, o sea, tenga otros niveles en los que puedas identificarlo y tal vez sentir algo más, ¿no? Luego del boceto viene directamente lo que es el coloreado. Yo utilizo muy pocas capas, la verdad. Primero viene el fondo, que hice esta representación. Un poco una escena eh, como de las 10 de la mañana, más o menos. Un poco decidí que podía ser algo muy temprano, porque es una sensación de empezar el trabajo, porque también es una sensación de... Eh, nos queda todo un día para adelante. Entonces... Eh, daba como que esa relación de que es un arduo trabajo el hecho de hacer un intercambio comercial y todo eso, ¿no? Y como, bueno, es como un claro en medio de la, de la selva. Luego venía el primer personaje, que era este, que específicamente eh, lo puse sonriendo en este caso, porque a veces así habíamos recorrido por otros museos o hace años, ¿no? O digamos, eh, veía a veces en internet y todo eso. Y eran representaciones como muy estoicas, como que eran eh, personajes que no tenían algo más para decir, era solo como que demasiado eh, muy obvio, ¿no? O sea, era como que personaje uno, personaje dos, haciendo tal interacción y nada más, y terminó. ¿No? Entonces, eh, aquí tenemos lo, o sea, lo que estudia la etnografía, por ejemplo, es eh, todo lo que es la cultura humana y lo que son todos estos, eh, los seres humanos en su esencia, en su expresión, en su forma de desenvolverse como sociedad, como individuos, entonces eh, son seres humanos. En este caso tienen... Son personas que sonríen, son personas que se aburren, que lloran, que están en alguna actividad muy ocupados, que reniegan. Entonces, eso yo tengo la oportunidad de poder mostrar en los dibujos. Y eso es eh, algo que yo creo que se puede valorar mucho. Entonces, teníamos el primer personaje que tiene, tal cual dijeron, ¿no? lo que es el tocado. En la cabeza, un tipo de eh, maquillaje tal vez que es específico de la cultura a la que representa. Igual los peinados, tenemos también la vasija en sí, la que se quiere representar y que es el punto, es, eh, el punto central de toda la composición. También tenemos eh, lo que es los bolsos, estos, eh, estas fajas, el hacha, el tipo de eh, ponchos o uncus que utilizan, si es que utilizan... Eh, sandalias o barcas. Entonces, toda esa información y todos estos bocetos, digamos, pasan a una etapa de aprobación de parte del equipo de investigación, que ellos deciden si hay que cambiar o agregar determinada cosa que, digamos, no tenga una eh, relación histórica real, digamos, ¿no? Entonces, tenemos al segundo personaje que está recibiendo en este caso eh, lo que es una invitación. Esta vasija, por ejemplo, eh, era para, eh, para invitar eh, algo, digamos, era como un ofrecimiento de comida y todo eso, ¿no? Y era como que tenías a personas de las tierras eh, del valle y de las tierras bajas que intercambiaban eh, alimentos que solo existían en, en sus regiones, ¿no? Entonces, siempre tenían o bolsas o tal vez este tipo de... Eh, de cestas o mochilas, podría decirse, que eh, ahí podrían llevar lo que iban a entregar y lo que iban a recibir, ¿no? Entonces, es una, una escena bastante cálida, una escena bastante, eh, como que muy cotidiana que yo la quería mostrar para que pueda eh, tenerse en cuenta este elemento, digamos, ¿no? que es la vasija, es el central, y eh, eso básicamente, ¿no? Este pertenece, por ejemplo, a un grupo de 65 ilustraciones que se hicieron en esa ocasión, que pertenecían a pequeños mini documentales eh, eh, que están disponibles en YouTube. Pueden buscar eh, en MUSEF, en YouTube, MUSEF Voces del Tiempo, que se llamaba el proyecto, y pueden ver todas las ilustraciones y un poco la narración de lo que describe cada una de ellos. ¿no? Eso. Salva, por aquí teníamos una pregunta de Natalia Valderrama y dice, ¿dónde y qué estudiaste para llegar a realizar ilustración? ¿Diseño gráfico? Ya, perfecto. Gracias. Eh, gracias por la pregunta. Bueno, eh, para, como decía, en Bolivia no existe algo específicamente eh, dedicado a lo que es la ilustración eh, formalmente. Pero eh, sí estudié, digamos, sí estudié diseño gráfico, que me ayudó bastante a lo que yo ya tenía de forma eh, empírica, que, lo, que es lo que es el dibujo. El diseño gráfico me ayudó a darle un sentido comunicacional a los dibujos que yo hacía. ¿no? Y bueno, fue eh, bastante... Sí, digamos, o sea, es bastante el interés y la investigación y todo eso que lleva parte, digamos. ¿no? Eh, siempre es se complementan, no, o son sea, un montón de actividades que confluyen en este tipo de, de actividades, digamos, no. Pero para hacer ilustración y decidí hacerlo porque eh, es algo, me parece que es un como un nicho de mercado, por así decirlo, en el que se puede hacer eh, muchas actividades, como las que ya había mencionado y que eh, está en auge, por ejemplo, eh, tanto en lo digital, por ejemplo, no. Eh, tenemos en las redes sociales, en todo el internet, un montón de lenguaje gráfico en el que también las ilustraciones entran. O tenemos los videojuegos, por ejemplo, que igual participé en algunos, en algunos proyectos y que eh, hay bastante para eso, digamos. ¿no? Entonces sí, eh, me ayuda muchísimo sí tener una base de dibujo, pero complementarlo con diseño gráfico de forma más académica, por así decirlo. Salve, tenemos una pregunta más sobre tu anterior ilustración de Miguel Solís y dice, una consulta, respecto a las pinturas faciales, ¿igual te pasaron referencias específicas los del MUSEF o hasta qué grado existe cierta libertad creativa, más allá de la validación por parte de los expertos? Ya, perfecto. Eh, gracias Miguel. Sí, así es, eh, me pasaron algunas, algunos ejemplos que, uh -huh. bueno, está... En esto, por ejemplo, ¿no? Que aquí me indicaban pintura facial, ¿no? Eh, y luego estaban este tipo de... Eh, exactamente en la vasija, por ejemplo, ¿no? Bueno, no está... No perdón, en la cerámica. En la cerámica tenía este tipo de eh, maquillaje, esta pintura facial, que eh, utilizaban eh, en esta cultura específicamente. Y, bueno... Al, comparando, digamos, con el que hice al final, hay una ligera distancia, entiendo, digamos, ¿no? El, el, el hecho de reinterpretar y todo eso. Y que eso, digamos, discutíamos alguna vez con todos los investigadores respecto a... Hay huecos en la historia, ¿no? O sea, no toda la historia ha sido anotada. Eso lo sabemos, digamos, ¿no? Es como que... Eh, puedes tener un documento que de una forma muy rimbombante, digamos, te pueda describir, digamos, una, eh, algún pasaje o alguna descripción de alguna persona específicamente, ¿no? A veces tenemos un lenguaje muy antiguo o está en otro idioma y como que tiene su forma de expresión y, y no te termina de decir todo, ¿no? Y lastimosamente, bueno, no hay fotografías, ¿no? Entonces hay ciertas licencias que existen en cuanto a la reinterpretación de esto. ¿no? Pero lo lindo en que pueda estar acertado o no, digamos, el, eh, la propuesta gráfica, eh, porque puede surgir después que, no sé, llega otro investigador de otra parte eh, y que haya, digamos, también, que tenga información sobre esta cultura, digamos, específicamente, y que pueda contrastar y decir, no, pero hay otro documento que dice que, ¿no? o hay otra cerámica que tiene otro tipo de eh, pintura facial y que te puede decir, eh, o sea, ya empieza la discusión. Y eso es interesante porque la historia y todos los documentos y, y todas estas formas gráficas, digamos, surgen a partir de este tipo de contrastados de, de contrastes de información. Entonces, de alguna forma, sí hay una libertad, de expresión hay una libertad para eh, mostrar estas, eh, en este caso, digamos, la pintura facial. O bien, como te decía, digamos, las cerámicas, ¿no? Ya tienes alguna referencia muy vaga, pero ya es un punto de partida. Así es. Entonces, bueno, les voy a mostrar algunos, una pequeña muestra de los trabajos también que hice eh, en cuanto a, a lo que es ilustración histórica. En este caso eh, es, por ejemplo, una escena de bofedales, que es un tipo de, de paisaje y de eh, una zona geográfica específica en, las, en lo que es el altiplano, las tierras altas, y que eh, son áreas en las que tienen eh, pequeñas afluentes o tal vez eh, encharcados o lugares donde se acumula el agua y mucha vegetación rica, eh, a consecuencia, y que van eh, lo que son llameros o personas que tienen eh, un grupo de animales para poder alimentarlos allí. En este caso era para el museo del de, teleférico y que eh, mostraban un poco la escena de un par de, tenemos un, un par de llameros que están con todo su rebaño y que, bueno, tienen una relación bastante más, eh, o sea, muy cálida, ¿no? O sea, es, están... Eh, en algo muy distenso en ciertos momentos, ¿no? Controlando nada más el rebaño. Y son lugares que son muy... Eh, o sea, que tienen mucha neblina y que es muy rocoso, pero también hay mucha vegetación. Y bueno, para esta, por ejemplo, sí me basé en algunas fotos, una descripción del investigador y todo eso, ¿no? Eh, y está también el lado estético, ¿no? Hay una parte en la que, o sea, tiene que ser estético-funcional. En este caso... Cómo la composición hace que eh, yo pueda centrar la vista en lo que es la escena principal. En este caso es el, este, este pastor que está con su, con su llamita. Bueno, estará en una interacción eh, más, más cálida, digamos. Pero, eh, ¿cómo puedo hacer que todos los colores, cómo puedo hacer que las líneas guías de toda esta composición nos puedan guiar a ese punto? Y eh, ser algo muy claro, ¿no? No es una escena dispersa, no es algo que te confunda, ¿no? Entonces, es bastante la práctica de poder llegar a esto, ¿no? Luego están otros que quizás vieron, eh, este sí participé junto a otro ilustrador que hizo los dibujos y yo hice lo que es la parte del color. En la parte del color, igual había muchas referencias eh, arqueológicas, en este caso, todos los textiles, ciertos colores... Y lo que ah, también les mencionaba, ¿no? si en este caso me daban eh, elementos que estaban deshilachados, elementos que estaban despintados, había también una, como que una reinterpretación como si fueran nuevamente a la vida estos elementos, ¿no? con unos tonos un poco más saturados, eh, totalmente curados, que no estén destruidos, que no estén decoloridos. Entonces es eh, mucho trabajo digamos también de imaginación. Eh, de alguna forma, del poder decir este elemento de hace miles de años, como también puede verse en esta época, digamos, ¿no? Un poco más, más actual. Luego, por ejemplo, tenemos este, esta otra escena que, que trabajamos el año pasado, también con el musef este es un poco más actual, y que, eh, bueno, este es el, de la época de la República, que, bueno, son colorados, soldados de Bolivia, que están marchando en un como en el altiplano, bueno, en una parte un poco más rocosa, digamos, ¿no? Entonces, es gran parte de eh, también representar eh, fenotipos, también eh, tener fidelidad en los objetos que utilizaban, ¿no? Si tienen morrales con cierto tipo de decoración, si tienen eh, una forma de caminar, una forma de utilizar las prendas, en este caso, digamos, tenemos prendas remangadas en la parte de, lo, de los pantalones, también tenemos eh, lo que son las mochilas, un poco las expresiones también de tal vez algo más estoico, algo, algunos tienen frío, otros tienen miedo, porque bueno, son soldados que están marchando a la guerra, entonces es como eh, representar esas otras cosas también que suceden. ¿no? Y también eh, en el lado en la que la representación de colores puede eh, darle un plus a la escena, en este caso hice... Algo que es nuboso, algo que es eh, tétrico, como que no es muy esperanzador, ¿no? Y como que algo de sufrimiento también darles, ¿no? Que es parte de lo que yo puedo aportar. O en este caso, que esta escena sí es totalmente mucho más expresiva, por así decirlo. Que en este caso era este personaje principal, que es un muchuli. Los muchulis son... Eh, o sea, es un tipo de eh, personaje que está en la danza de los sicuris, eh, unos que son los, los suris sicuris, que son los que tienen eh, este tocado enorme de, con plumas de suri, de avestruz. Y eh, luego están los muchulis que tienen un tocado un poco más chico en la cabeza y que está hecho con plumas de flamenco. ¿no? que es más rosado y tienen otras características específicas que igual eh, en esa ocasión el Musef me, me ha proveído. ¿verdad? Entonces, lo que tenía que mostrar en, este, en esta escena era eh, la utilización que hizo eh, los gobiernos de factos eh, en la dictadura de los 70 aquí en Bolivia y que utilizaba a los, eh, en este caso a los sicuris, a los muchulis, eh, para dar la bienvenida a eh, invitados internacionales que tenían, digamos, otros presidentes, otros militares, y que daban la bienvenida con los tambores y el ritmo de los sicuris eh, a estas, como que a estos grupos, a esta, estas delegaciones, para mostrar que Bolivia es muy cultural y que también apoya a los indígenas y todo eso. Y bueno, era todo un engaño para poder eh, sentir hacer sentir incluidos a los indígenas, por ejemplo. Y eh, esta escena, por ejemplo, representa eso. Esta es la, la puerta de la, del palacio de gobierno, del palacio quemado. Y que tenemos aquí al Muchuli que está con los ojos vendados y que tiene una luz, eh, estas como, estos cañones de luz que, que te ponen cuando estás escapando, digamos, de la cárcel, que es clásico, ¿no? Pero estás como en el centro de la escena. También eh, representa un poco como si estuviera en un teatro, como si fuera... Un actor que te está mostrando algo que eh, simplemente puede ser una. O sea, es, es algo muy ficticio, ¿no? Entonces, este tiene un lado más, por decirlo, poético, digamos, ¿no? Muchas metáforas y todo eso que también ayudan a representar y a, a mostrar al público estos otros aspectos, ¿no? Así es. Entonces, este, por ejemplo, es muchísimo más actual. Y, bueno, personalmente también siento que hay una especie de evolución, ¿no? Eh, uno, a través de los años, sí, en la práctica, eh, es casi un hecho, digamos, que puede eh, pulir su técnica, hacerlo mucho más, incluso más fácil, ¿no? Hacer mucho más rápido. En este caso, por ejemplo, es de un personaje que se llama Curito, y que es eh, un personaje de la Independencia de Bolivia, que... Eh, Vestía ambos uniformes de los realistas y de los patriotas, que en eh, este caso es, es, por ejemplo, de los patriotas que vestían rojo y de los, eh, de los realistas que eh, era azul, un uniforme azul. Pero es el mismo personaje que eh, era característico porque era un indígena que eh, como que tenía un sentido, o sea, una relación con la religión pero que eh, sí, digamos, quería, o sea, era bastante inquieto, digamos, ¿no? Por eso era curito, ¿no? Era como, tenía alguna relación con, con la iglesia, pero era un rebelde y se unió a, a distintos bandos y dirigió también lo que son eh, sectores indígenas que se unieron a la independencia, obviamente, bueno, también fueron traicionados, pero es su peculiaridad, digamos, ¿no? En este caso... Eh, el tipo de vestimenta igual el tipo de iluminación un poco más neutral que se le dio porque en esta escena no tiene ningún fondo luego eh, un poco más los detalles que son por ejemplo el eh, uso de barcas o los mismos pantalones que pueden estar desgarrados porque bueno es un o sea, son eh, prendas que utilizan a veces en campos muy hostiles muy rocosos y que o por ahí es algo una ropa heredada en este caso tenía que tener un pututu, que es un, eh, bueno, es un, un cuerno para poder eh, tocarlo y avisar ¿no? a las tropas y todo eso. Y un poco la fisonomía igual, ¿no? Muchas veces eh, sí, digamos, me dan referencias de lo que son personajes específicamente, como también eh, puede ser este personaje, digamos, que no tiene una descripción, no tiene una fotografía específica de este personaje, entonces hay que crearlo, ¿no? Y pasa muchas veces, ¿no? Que a veces eh, hay la discusión de cómo era una persona porque solo hay representaciones eh, pictóricas, por ejemplo, ¿no? Si tenemos a, ahorita que recuerdo, digamos, a Shakespeare, que dicen que, o sea, hay tantas versiones de su retrato que no se sabe cuál específicamente es. O si tienes versiones de, antes, digamos, habían de Marcel, no, de del mariscal de Cepita, digamos, ¿no? de, que, es, que era eh, presidente de Bolivia, y que antes no habían eh, fotografías que salían a la luz, entonces manejaba mucho retratos que otros pintores ya habían hecho y que estaban en museos, y como que toda la cultura eh, simplemente obedecía a esa referencia gráfica que durante tantos años hemos tenido, y que luego ya fueron apareciendo fotografías y demás, y luego ya no tenía tanto parecido y como que, eso también es interesante, como eh, un pintor o un ilustrador puede mostrarte su punto de vista incluso en cuanto a los retratos, ¿no? Y que luego vivan en la cultura de un país, en la, en, en la sociedad en sí. Igual aquí lo mismo en las expresiones, ¿no? Aquí hablando de este personaje en sí. Eh, un poco la, la pose también cómo hace que sea un poco más dinámico que no sea tan estoico que no sea muy aburrido tampoco entonces eso el tratamiento de materiales y demás bueno vamos a pasar a la parte específicamente de lo que eh, vamos a hacer ya la parte de demostración si tienen alguna consulta pueden escribir eh, voy a estar atento a poder responder en esa etapa un poco más, como que más libre. Aquí, Salva, tenemos una pregunta de Karen Guaita, y decía, eh, ¿Mm? ¿cómo es tu proceso de estudio de forma? ¿Anatomía, expresiones faciales y posturas corporales? Ah, ya. Perfecto. Este, sí, es... Eh, eh, sí hay una base, digamos, de, de lo que es anatomía, que es... Eh, esta temporada estuve estudiando a lo que es Bridgman, que es, eh, es un dibujante que tiene un libro bastante bueno sobre lo que es eh, la estructura del cuerpo humano, el eh, desarrollo de, de las manos, de los rostros, ¿no? un poco de movimiento y todo eso. Luego eh, es mucho la observación también, hacer un montón de bocetos a lápiz, que es lo que hago al principio ¿no? de, de cada dibujo. Eh, antes de pasar a lo digital, primero es hacer algo mucho más libre para ver cómo se vería de forma general, digamos la silueta, lo que es la expresión en cuanto a movimiento, en cuanto a proporciones y todo eso. ¿no? Entonces se puede hacer eh, esos estudios, digamos basándose un poquito en estos en este autor, por ejemplo, o también eh, tener referencias anteriores de eh, otras pinturas o, bueno, como decía, eh, es generar algo propio, ¿no? A partir de eh, hacer varios bocetos hasta llegar, digamos, al final. ¿No? Si es que está respondida la pregunta o tal vez algo más específico, igual podría responder sin problema. Ahí dice una pregunta más técnica desde Natalia Juárez. Dice, ¿utilizas ¿Mm? tableta gráfica? ¿Aconseja un iPad para la ilustración? Ah, ya, perfecto, Natalia. Sí, eh, bueno, utilizo lo que es eh, esta, que es, a ver. Aquí está. Que es una tableta gráfica. Eh, es una Wacom Intuo 5. Que, bueno, la tengo hace años ya. Es, de hecho, ya está descontinuada, creo. Y que sí, utiliza, digamos, ¿no? el, el, el pen digital y todo eso. Y eh, lo recomiendo bastante, ¿no? De hecho, están saliendo nuevos modelos. De Wacom y también Wion, que es, otra, que es su, su paralelo en chino, que está muy bueno, la verdad. No lo he probado, pero sí, un montón de amigos lo han probado y han mostrado resultados satisfactorios. Eso en cuanto a las tabletas gráficas, que sí están buenas, digamos, no o se funciona. Encuentras así desde 100 dólares algo que está bastante bueno, digamos, es aceptable y que puedes hacer trabajos de todo tipo, digamos, ¿no? algo más sencillo o un poco más realista eso lleva a depender de la práctica ¿no? luego por parte de eh, los iPads de hecho igual sí estoy pensando tal vez conseguir una porque una tablet una iPad porque es mucho más fácil en cuanto a digamos puedes tener alguna idea y empezar a bosquejar o a plantear la idea solo encendiendo la, el iPad no entonces es una herramienta muy útil para poder hacer eh, en ciertos momentos en que tal vez uno viaja o tal vez está lejos de su computadora o que, eh, no sé, es algo más portátil, ¿no? Entonces, ayuda un montón a que se pueda hacer eh, trabajos buenos, digamos, ¿no? Pero eh, sí es más recomendable si quieres hacer algo de muchísima más calidad en eh, computadora y tener una, eh, una tablet. Una de estas, digamos, Wacom o Wion, porque depende del tamaño de archivos que manejas, porque el, el iPad, por ejemplo, no permite una cierta cantidad de, de capas. Si es que tu archivo es muy grande, te permite, digamos, unas cinco capas, ¿no? Depende ya tu forma de trabajo y todo eso. Y como que eso a veces te limita mucho. Y, y claro, en ¿no? una computadora puedes tener 50 capas, 100 capas, y eso va a seguir, digamos, funcionando bien la computadora. Entonces, eh, es mucho eso, digamos, depende qué quieras hacer, depende qué quieras, con qué quieras eh, trabajar para determinado trabajo, ¿no? Entonces, herramienta para el trabajo específico. Así es. A ver, vamos a la parte eh, de lo que es ya la demostración. Aquí tenemos el texto que me dan que eh, siempre me pasan eh, también documentos, ellos mismos me pasan citas de libros, también eh, estas como que partes más resumidas también. Es parte del trabajo de la ilustración histórica, por así decirlo, ¿no? Es a veces tener que tragarse varios textos, secciones específicas para poder eh, representar de una forma mucho más concreta, mucho más fiel a lo que se necesita en este caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, son, eh, tengo que representar a personajes de la cultura Chuy, que son de Totora, que eso es en el en límite el entre Santa Cruz y Cochabamba, bueno, más en el área de Cochabamba, y que dice, los Chuy son los únicos habitantes de Totora que no fueron incluidos dentro del repartimiento de tierras de Huayna Capac. Entonces, a mí me da un poco las épocas en las que se desarrolla eh, esta ilustración, o bueno, la idea que se quiere plantear. Entonces, aquí tenemos los años. Y dice, durante la colonia tampoco fueron reconocidos dentro de la categoría de charcas de Totora, que homogenizó la multiculturalidad consolidada en el incario. Quizás por eso el nombre Chuy quedó registrado en las memorias, a diferencia de los cutas que fueron olvidados. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una, es una cultura que está siendo rescatada, ¿no? que eh, está en los registros, en los libros, pero no está difundida. Entonces, eso también es una labor noble y es muy apasionante el poder participar de esto. Dice ¿no? durante el trincario los Chui fueron diferenciados porque su habilidad en las flechas los hizo reconocer como guerreros de élite. O sea, eran guerreros gigantes, fornidos que manejaban eh, flechas, no, o sea, flechas gigantes y todo eso que era un poquito más de la, de la selva, de la parte subtropical. Y dice, lo sorprendente contradictorio es que actualmente el recuerdo de la cultura Chuy se reduce a construcciones estéticas planteadas desde la alteridad de la estética colonial. Son indígenas enanos y con malformaciones en los huesos que habitan en el, en el territorio Chacamuyo. Y cita también el libro donde está eh, anotado esto, bueno, en el documento que está anotado. Luego aquí me dice eh, qué tipo de elemento va a ser. Va a ser eh, un panel, un panel impreso. Eh, ya hemos decidido que va a ser aproximadamente de eh, 60 por 40 centímetros, toda la escena. El tema es la posición entre los guerreros del Incario y los pobladores actuales. Tengo que representar a un guerrero y a un herano. Bueno, la fuente y especificación que dice es un dibujo del ilustrador, que puede ser en base a la pintura de Melchor María Mercado y que es esta específicamente, que es igual Melchor María Mercado, es un ilustrador de eh, la época de la República, un poco más, eh, bueno, a sus inicios, y que representaba este tipo de escenas más, eh, o sea, del, de los relatos orales lo llevaba a algo más eh, tangible, que era, Sí, digamos a su forma de ver de ¿no? este, este ilustrador, que en cierto punto es la única referencia gráfica que, por ejemplo, tenemos eh, en Bolivia de muchas culturas antiguas y de muchas tradiciones, ¿no? y también hay ciertas partes que son más más poéticas también, ¿no? o sea, hay ilustraciones caricaturescas ¿no? o sea, dentro de este mismo libro ¿no? que, eh, que tiene María, eh, María Mercado no María Mercado. Entonces, eh, eso, ¿no? El guerrero tenía que ser con arco y flecha, que dice que puede basarse en, el, en la ilustración de María Mercado. Sin embargo, el cubresexo, que es una hoja, es, o sea, no tenía que utilizar este cubresexo que está en esta ilustración, porque no era una ilustración de un guerrero chuy. Entonces, yo tenía que representarlo. Y nuevamente aquí dice, por ejemplo, ¿no? Lamentablemente no sabemos cómo lucían los Chuy. Entonces, eh, ahí venía eh, la propuesta gráfica que yo podía mostrar sobre lo que es un guerrero. En este caso dice, ¿cómo lucían? Bueno, eso ya. Eh, hay otras referencias, por ejemplo, estos guerreros igual, de otro ilustrador, que muestran más o menos cómo era parte de la vida cotidiana o fisonomías, pero es, es bastante escasa la información digamos, que pueden percibir, ¿no? En este momento de este dibujo, y, pero ya es un punto de partida. Y dice, las flechas son de bambú y las puntas de flecha son de chonta, que es un, un árbol eh, de tintura negra. Y el otro personaje que tenía que ser un enano, en este caso, por ejemplo, esta señora que es conocida en, en Totora, que eh, sí tiene sangre chuy, que es lo que dicen, ¿no? Y que... Eh, Muchos pobladores tienen este, esta, esta peculiaridad porque son herederos chuy y que sí terminan siendo enanos y, bueno, eso les limita mucho las actividades, ¿no? Pero es característico. Entonces, aquí vamos, aquí ya tenía unos bocetos que ya estaban realizados previamente porque estos ya fueron aprobados. Entonces, aquí tenemos a lo que es el guerrero y al enano. Que manejo es eh, vamos a ir ya a la parte técnica igual podemos hacer una, una pausa para preguntas si es que las tienen si no continuamos ahí tenemos un par salva eh, Valery Monique dice que text qué libros textos información usa para el tema de vestuario allá eh, bueno Siempre va a depender de la, del proyecto, porque los del MUSEF sí manejan los libros que ellos mismos producen, o bien, eh, bueno, son distintos, ¿no? O sea, a veces recopilan eh, junto a fotografías e información que ellos tienen de los objetos que ellos mismos tienen en el museo, o bien de fuentes externas, ¿no? No hay como que una biblia o un manual, digamos, que junte todito, ¿no? Siempre hay distintas fuentes. Entonces, eh, es más de la parte del de departamento de investigación del museo, quienes eh, recopilan toda esa información y me la entregan, digamos, ¿no? Eso para facilitar mucho, porque si bien, eh, como decía, no es algo a lo que me dedico enteramente, pero sí, digamos, estos tres años han logrado que pueda ver cómo funciona la estructura de todo esto, ¿no? Entonces, es eso. Y a veces sí me piden, digamos, ¿no? O sea, si tengo que ilustrar algún paisaje, en este caso, digamos, de Totora. De Totora un poco subtropical, digamos, ¿no? Entonces, eh, no hay una información así fidedigna. A veces no hay fotografías porque no se puede viajar a la región, por ejemplo, que, digamos, es los Yungas, algo así es, los, una región Yungas de Totora. Y que me dijeron que, digamos, no pudieron hacer el viaje por... Eh, a veces puede ser por presupuesto, a veces puede ser por eh, el, la, el equipo que no puede acceder o que realmente no se puede llegar. Entonces, hay que hacer como que traducciones. Yo puedo agarrar, digamos, un poco del paisaje de los yungas de La Paz, que puede tener cierta relación, ¿no? Entonces, eh, para cosas que no son muy específicas. Y es un poco de googlear, poder ver información y todo eso, ¿no? La idea tampoco es copiar netamente... Eh, este, este tipo de información, porque si no, eh, ya no es auténtico, ya no es tan novedoso, es mucha interpretación también, ¿no? Pero para vestimenta hay un montón de libros que ellos proveen. Aquí tenemos otra más, Salva, dice, eh, ¿dónde estudiaste este diseño y si utilizas también Adobe Illustrator? Ah, ya. Bueno, estudié en la Universidad Católica de La Paz, que es lo que es la carrera de diseño gráfico y comunicación visual. Y bueno, de, fue bastante buena la experiencia porque sí me ayudó a poder entender de una forma más, como que más técnica, más, mucho más académica, más profesional, digamos, lo que es el diseño en sí. Y para direccionar en esta parte de la ilustración también me ayudó muchísimo, la verdad. Y luego... Eh, a ver, un momentito. Y, eh, bueno, sí utilizo Illustrator, pero para cosas más específicas como son texto o tal vez eh, algunos logos y todo eso, digamos. Pero para la parte de ilustración histórica, no lo utilizo porque los vectores eh, tienen cierta... O sea, sí es muy bueno para poder rescalarlos y poder reutilizarlos en forma digital y todo eso. Pero... Eh, yo necesito muchas veces tener muchas tonalidades y tener eh, pocas capas para poder hacer cosas en gran resolución. Y como que el hecho de, de utilizar Illustrator eh, sí sería incómodo, digamos, por mi parte. ¿no? Tiene otras utilidades para mi ritmo de trabajo. Muy bien, entonces, igual, eh, bienvenidas todas las preguntas. Si quieren despejar... Eh, ¿Alguna inquietud? Estoy, estoy feliz de poder responderles. Lo que hago en este momento es eh, hacer una selección de lo que es la silueta que he generado de estos personajes. En este caso vamos a hacer primero al enano, al Chuy, que es más contemporáneo. Entonces eh, le doy una vestimenta. Eh, bueno, es un personaje de pueblo. Es un personaje de un pueblo pequeño que es tutora, ¿no? Y que, eh, bueno, hay ciertas características, ¿no? Que tiene, puede ser, digamos, eh, que yo le pongo ropa que está hecha a su medida. Así que tiene que ser un poquito más grande, ¿no? A veces no, no hay una precisión, a veces, de los astres o no sé, ¿no? Eso podemos darle una interpretación si gustamos, ¿no? Luego se utilizan eh, más eh, estas abarcas, y tiene una expresión como un poco hostil, ¿no? O sea, bueno, eh, he, no he conocido muchos enanos, la verdad, ¿no? O sea, más los veo de lejos. No puedo interactuar con algún enano, no tengo un amigo que, que tenga esta peculiaridad. Pero eh, si es característico, a veces, ¿no? Que tiene un, como una actitud más dura porque, de hecho, bueno, hay cosas también en la psicología que a veces se pueden entender, digamos, así, ¿no? Entonces son un poquito más hostiles a veces, un poquito más reservados, ¿no? Entonces a este personaje también lo hice de esa forma. Y también, bueno, retratado, un poquito, un orgullo alto porque es pequeño, entonces tiene un orgullo bastante grande que llenar. Entonces, eh, eso, igual sigue siendo elegante. Entonces yo le pongo lo que es una base, una base eh, de color, que eh, me va a dar como que las tonalidades básicas. En este caso utilizo un, una capa eh, gris, un poco ligeramente desaturada, que me va a ayudar a poder eh, rellenar de una, de una forma más, eh, más precisa lo que es el contorno. Lo que explicaba en otros videos también es que el contorno es lo que te va a determinar que una ilustración sea identificada, eh, de forma muy directa. En este caso tenemos un personaje pequeño, un enano, que se puede ver, ¿no? O sea, con po un poco a simple vista. Tenemos las piernas cortas, la cabeza muy grande. Y eh, aquí la silueta muestra que está en una posición más relajada. Bueno, es un personaje sencillamente que está parado, ¿no? Luego ya los detalles nos van a dar las luces de qué está haciendo, eh, por qué está ahí, quién es y todo eso, ¿no? Entonces la silueta es lo más importante que hay que definir. Luego, eh, otra cosa que utilizo es una pequeña herramienta que está en esta parte de las capas, que eh, me sirve para poder, en este caso en la capa de color, poder determinar que yo voy a pintar únicamente las áreas que están eh, pintadas, y todo lo que está afuera no se va a pintar. Entonces esto esta este pequeño botoncito me ha salvado de un montón de horas de trabajo y que la verdad lo recomiendo para cuando ya uno tiene un boceto definido y empieza ya a pintar y todo eso, ¿no? Entonces, eh, tiene que estar activado esta, es, este pequeño botoncito. Entonces, lo que yo hago es colocar el boceto por encima. Le doy eh, muy poca opacidad para que pueda ver nada más algunos detalles. Luego voy nuevamente a la capa de color, le pongo nombre, color enano y lo salvo porque es, es obligatorio salvar cada cinco minutos, cada minuto porque si no pierdes archivos y pierdes horas de trabajo. Entonces lo que hago es eh, con un pincel determinado empiezo a marcar lo que son las, como que a redibujarlo pero mucho más preciso. En este caso, eh, como que definiendo bien todo lo que son las estructuras, los ojos, eh, bueno todas estas partes, digamos, ¿no? que, que van a definir al personaje. ¿Por qué hago esto? Porque a veces hay cosas que eh, en, el, eh, en el boceto no me agradan, ¿no? o tal vez quiero corregir, o tal vez quiero definirlo mejor porque bien podría unir las capas y utilizar la, el mismo boceto, pero generalmente hago esto porque después termina algo así. Entonces, esto me ayuda a tener una guía mucho mejor para poder pintar. Eh, me baso, sí, bastante en lo que es la pintura tradicional. Sí he tenido eh, un poco más de educación empírica en lo que es eh, el pintado con óleos, con las témperas, y que me han servido un montón para poder hacer en digital. Desde el mismo hecho de utilizar solo una capa para poder pintar y todo eso, hace eh, que pueda tener otro acabado en, es, en, esta, en este tipo de ilustraciones. Y bueno, un poco en la historia, digamos, mmm, eh, con el MUSEF sí me contacté a través de amigos que me que han recomendado mi trabajo porque alguna vez sí hacía algo más realista y todo eso, ¿no? Esto se acerca, digamos, a lo semirrealista, digamos, ¿no? Entonces, eh, fue el boca a boca que más bien me llevó a este tipo de trabajos, ¿no? Y el hecho también de tener mi portafolio actualizado en las redes, eso hace que estas empresas o estas instituciones que contratan para este tipo de trabajos puedan ver realmente lo que uno es, eh, tiene las facultades para hacer, digamos, ¿no? Entonces, eso ayuda a que el trabajo, tu trabajo sea reconocido y también puedas eh, participar de este tipo de cosas, digamos, ¿no? Y lo bueno es que con el MUSEF también hemos trabajado un par de historietas. También trabajamos eh, algunos libros de cuentos, por ejemplo, todo relacionado a elementos eh, arqueológicos o relatos orales y todo eso, ¿no? Entonces, eh, esas es como que un poco las puertas que están disponibles y que, bueno, si uno tiene la capacidad y tiene las herramientas, pues hay que meterle, ¿no? Sin miedo, porque igual en un principio, y, o sea, hace unos tres, tres, cuatro años más o menos cuando empezamos con el Musef, eh, yo no tenía experiencia alguna en esto, ¿no? Algo, un bagaje muy, eh, muy empírico, ¿no? El hecho de saber que hay que investigar, sí, hay que basarse en ciertas fotografías y... La misma técnica, ¿no? el mismo tipo de trabajo en la computadora y todo eso. Entiendo que muchos ilustradores, por ejemplo, eh, científicos, por ejemplo, ¿no? de la ilustración científica o de la ilustración eh, botánica, ilustración de eh, animales, por ejemplo, utilizan acuarelas o utilizan un medio eh, más tradicional, pero eh, por la facilidad que tiene estos elementos, y la ilustración digital, eh, por ejemplo, el poder eh, reemplazar archivos, el poder reemplazar imágenes, rescalarlas y todo eso, ayuda a que sea más dinámico el trabajo, a que sea mucho más fácil y sobre todo rápido, ¿no? Y la verdad es que yo recomiendo mucho eh, en esta época sí trabajar en digital porque es lo que va a hacer que puedas realmente vivir de esto, ¿no? Así que puedas hacer, digamos, por decir, este proyecto lo teníamos pensado, son aproximadamente unos ocho dibujos y se podía hacer, digamos, en unas tres semanas más o menos, ¿no? Entonces, eh, eso también uno lo determina en la experiencia, ¿no? El saber cuánto te cuesta hacer un dibujo, cuánto tiempo estás detenido en esto, ¿no? Entonces, digamos, en un personaje como este, a veces estoy unas tres horas, digamos, para tenerlo terminado. Cosa de que, digamos, si hubiera hecho algo eh, en tradicional, me costaría un montón más. ¿no? Puede ser el doble, el triple. Y que además, si lo muestro terminado, no puedo, no puedo editarlo. ¿no? Por ahí hay una corrección de último momento, cosa que no debería haber, pero puede surgir y uno está listo si tiene un archivo que es editable. Entonces, por eso es muy recomendable lo que es el trabajo en digital, por esa razón. A ver, entonces vamos a seguir dándole un poco algunos detalles. Eh, botones, su camisita. Igual... Eh, como en otra charla mencionábamos, existe por ejemplo lo que es la psicología del color, que eso en realidad es un poco también cultural. No, no es que hay algo determinado. Hay cosas que sí son más universales, ¿no? pero siempre hay excepciones. ¿no? En este caso vamos a definir qué colores utilizar para que puedan ser armónicos, que puedan representar y quedar bien en la escena al propósito. En este caso es como... Este enano es, está en una está siendo retratado, por así decirlo. ¿no? Entonces, tiene que ser, digamos que elegante, tiene que ser casual, tiene que ser, eh, que ser alguien que, serio, que es serio, que es un señor. Bueno, ten, tendrá unos 40, 30 y, digamos, algo así más o menos le he calculado, llegando a los 40 más o menos. Entonces, definimos un poco lo que es también la ropa, que tiene que estar eh, un poco chorreada porque, eh, como decíamos, a veces no hay, para enanos no hay una ropa, no hay ropa confeccionada, ¿no? Así, a la mano, especialmente en un pueblo. Entonces, el sastre del pueblo tiene que hacerlo. Bueno, es parte de un poco divertirse también, ¿no? Al trabajar, el imaginar ciertas cosas, ciertas situaciones. Entonces... Vamos a hacer un poco los, los dedos, un poco de lo que es la estructura de las abarcas y ya está básicamente redibujado. Ahí está su cinturón y todo eso. De los pliegues que surgen por el cinturón. Y ya, es todo. Utilizo una base gris, eh, ligeramente gris y también con un tono de color para que eh, yo pueda definir bien lo que son las luces, las sombras y los términos medios. Esta parte ya es un poco más técnica en el sentido eh, de lo que es eh, ya la utilización de las formas eh, y colocado de colores. Entonces vamos a empezar. Como es un fondo blanco, entonces se va a resaltar, tiene que ser una escena muy neutral, como las que les mostré de este soldado. Entonces es una luz cenital que eh, muestra el personaje en una actitud neutral, por así decirlo, que está posando nada más. Entonces, no necesitamos darle más dramatismo, no, no necesita, eh, por ejemplo, como en esa escena de comercio que les mostré, que necesita un aire un poco de mañana, que es un poco más ajetreado y todo eso, esto es neutral. Entonces, vamos a empezar con los tonos medios, que más o menos no sean ni muy saturados ni muy... Eh, ni demasiado eh, oscuro para que empiece a poner lo que son las capas de, eh, de pintura digital. Salva, este yo caso, tengo una consulta, perdón, Sí. Eh, sí. sobre el color específicamente. Este, ¿Cómo trabajas tus, tus paletas de color y cómo vas trabajando los colores en tu, dibujo, en tu ilustración? perdón? Uh -huh. eh, no, o sea, para elegir la paleta... Eh, bueno, en este caso, como es un personaje mmm, como de esta región, digamos, entonces la mayoría son más morenos. Entonces, eh, bueno, a veces trabajo así con ejemplos, ¿no? con algunas fotografías, pero a veces prefiero que sea algo más de mi memoria propia, digamos, ¿no? algo más memoria visual. Y mmm, la defino, digamos, de acuerdo a la situación. Al, al tipo de iluminación que quiera dar y también, a, como decía, a la actitud que quiero mostrar. En este caso, como es algo más neutral, eh, tiene que ser una luz neutral, entonces son colores que no son muy chillones, tiene que estar también eh, percibido que puede ser o no impreso, en este caso sí va a ser impreso, entonces tengo que elegir colores imprimibles, que no sean, eh, que no entren en, la, en el espacio RGB de luz, tiene que ser CMYK para ser impreso. Entonces, eh, eso también me determina qué tipo de paleta voy a utilizar, qué tipo de colores. Luego, eh, en cuanto a la cromática, digamos, en cuanto a querer elegir digamos, un determinado color para el personaje, eh, como decía, sí a veces utilizo estos ejemplos, pero mm, no me sesgo mucho a eso, porque si no, no sé, eso es más personal también, ¿no? Como que me esfuerzo a, a hacer algo más propio, ¿no? So, algo así. Eh, ¿Te respondí la pregunta o tal vez algo más específico necesitas? No, está súper salva, está súper con, con esa guía. Gracias. Buenísimo. Entonces, vamos a hacer el rostro. En este momento ya vamos a estar casi en 10 minutos, hora y media. Entonces, vamos a, a preserar un poquito más. Entonces, lo que yo he marcado son los términos medios, los tonos medios, que me van a ayudar a estructurar y hacer lo que es eh, la tridimensional del objeto. Aquí vamos a utilizar eh, un tono más oscuro, que es para el sombrero, la sombra que proyecta sobre el rostro, una sombra un poco más dura para la nariz. Luego términos medios, que utilizo un poquito más saturados para dar el tono real de la, como de la, del rostro. Que eso me va a guiar para que no parezca muy de plástico, digamos, no tiene que parecer real, digamos. no Entonces, así tenemos las mejillas, sobre todo donde se junta mucha más sangre en el cuerpo, eh, en la parte de las mejillas y en la frente, eh, tenemos los tonos más reales de, de piel, entonces, eh, porque en la parte baja del cuello, generalmente siempre está oscuro, bueno, está, es un tono más oscuro porque está debajo de la cabeza y es más pequeño y todo eso, ¿no? Entonces, eh, tenemos eso, ¿no? La parte de la nariz que también se junta bastante sangre en esta parte, entonces es como que más vívido en la cantidad de melanina y todo eso que se junta, es eh, mucho más evidente para mostrar personaje en estas partes, entonces por eso toda esta región ha sido coloreada de esa forma. Y luego otra de las de las partes que más resaltan en el cuerpo, en, en el rostro, en este caso, eh, los ojos que van a ser eh, que ahí muestra, digamos, la actitud, muestra la personalidad del personaje. Eh, van a ser un poco más oscuros en este caso y van a estar, van a ser muy penetrantes, digamos, no. Es lo que yo estoy definiendo en este caso. O, por ejemplo, tenemos la nariz, que es mucho más salida, que también igual la nariz, la nariz y los ojos eh, y la estructura general de la cabeza te da el tipo de personalidad que puede tener este personaje. Entonces, eh, la nariz, eh, yo la estoy haciendo bastante más bolita y tiene que mostrarse bastante. Entonces, eh, yo le doy un tono más claro para que pueda eh, mostrarse y saber que estás, es un elemento prominente del rostro. Y lo mismo pasa con las mejillas en este caso, ¿no? que son las partes igual más iluminadas. Entonces vamos a poner un poco de estos tonos más claros para que pueda eh, caracterizarse mejor este personaje. Y podamos decir si es una persona que tiene, eh, o sea, si es más extrovertida, si es más, en este caso, más, más introvertida, es un poquito más, más seria esta persona. Bueno, en este caso sí estoy siendo un poquito más metódico porque eh, en la práctica, o sea, ya cuando hago mis, mis trabajos fuera de cámara, digamos, o fuera de, de las reuniones de Zoom, eh, a veces hago un lado, eh, hago una oreja, o a veces hago solo el sombrero, en este caso puedo hacer, no sé, las manos, empezar por el rostro y tal vez hacer comparaciones con las manos y todo eso. A veces utilizo el mismo tono, por ejemplo, del del rostro para las manos. Entonces, ahí empiezo a colorear un poquito. Todo eso, tal vez un poquito más oscuras, porque eh, ustedes saben, los tonos, digamos, del, del rostro, de las piernas, de las manos, no son los mismos, ¿no? No es como que un color plano. Eh, si quieres algo, algo más realista, por así decirlo. Siempre las manos son un poquito más quemadas porque están más expuestas a veces, o también eh, la, o el cuerpo a veces porque usamos mucha ropa, digamos, o no sé, no está bronceado, por así decirlo, no está uniforme, entonces es, a veces es más claro, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos pequeños detalles que ayudan a que sea más convincente la ilustración. Entonces aquí estamos poniendo unos tonos un poquito más oscuros en las manos, que nos va a ayudar a darle ese sentido un poquito realista a toda esta situación, a este personaje. Salva, aquí tenemos algunas preguntas. Dice, eh, ¿cuáles son tus ilustradores artistas referentes en aplicación de color, trazo y estilo de dibujo? Ah, ya. Yeah. Perfecto. Este, bueno, te, en cuanto a, a artistas eh, un poco más antiguos, eh, sí me refiero bastante a los, eh, los flamencos, también a los, a los renacentistas. Eh, luego a los pre-rafaelistas que esos son más eh, actuales, que bueno, o sea, son de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y que eh, ellos, digamos, han sentado bastante las bases, digamos, de lo que es eh, las artes plásticas, ¿no? Y en especial, por ejemplo, a Rembrandt, que es, me encanta, es buenísimo como resuelve en pocos trazos un montón de figuras, ¿no? E incluso las atmósferas y todo eso. Luego está, eh, tenemos a Caravaggio, por ejemplo, me encanta igual, ¿no? Un poco las, eh, las composiciones también que maneja, ¿no? Las composiciones de los cuerpos y cómo reaccionan con la luz y todo eso. A Miguel Ángel también un montón porque, por ejemplo, tenemos eh, escenas como el juicio final o la Capilla Sixtina que son brutales, digamos, ¿no? Incluso van mucho más allá de querer hacer deidades o cosas muy religiosas y demás, sino las vuelve muy humanas, las vuelve muy, eh, o sea, con errores, eh, con, con cosas demasiado exageradas, a veces caricaturas, entonces eso es eh, fantástico, a mí me encanta. Luego, un poco más, eh, más actuales, sí me gusta el trabajo de, de Ashley Wood, que es un... Es un historietista, bueno, hace más que todo ilustraciones con pinturas que trabaja en lienzos, ¿no? Hace con óleo y con acrílicos y hace eh, escenas, digamos, bastante más expresivas y todo eso. Otro que me encanta es Phil Hale, que es, eh, es un pintor así un poco más crudo, digamos, más del estilo de Francis Bacon, por ejemplo, que es igual un brutal para poder hacer eh, algo más expresionista y todo eso, digamos. Luego, otro artista que me encanta es eh, Jamie Hewlett, en cuanto a algo más caricaturesco, más cómic. Por ejemplo, toda la serie de Tank Girl que él tiene eh, es fantástica. Bueno, es el mismo ilustrador de la banda Gorilas, ¿no? Y que él crea los personajes y todo eso, ¿no? Entonces, un poquito que eso me encanta porque es más, eh, sí es más contemporáneo y, y ubica, digamos, un montón, ¿no? Y me encanta su trabajo y eso en cuanto a artistas nacionales por ejemplo me encanta me encanta el trabajo de Arturo Borda por ejemplo que eh, sí ha sido bastante más mágico bastante más eh, como que más atrevido digamos en su forma ¿no? al principio hacía cosas bien realistas así retratos de familia o hacía escenas muy cotidianas pero luego empezó a ser algo más atrevido así más, más fuerte y como que eso me encantan, ¿no? las temáticas eh, y la resolución igual, o sea, en cuanto a plantear sus ideas y cómo las muestra gráficamente. Entonces, eso digamos, ¿no? en cuanto a, a nacionales, por ejemplo, o algunos cuadros de Melchor Pérez de Olguín también, que y este año, por ejemplo, más bien en vivo, ¿no? Es otra cosa que realmente eh, hay que hacer, ¿no? Es ir a las galerías, ir a visitar, a ver los cuadros, digamos, de Arturo Borda tienes en el Museo Nacional de Arte, tienes cuadros originales de él. Luego también de Melchor Pérez de Olguín, si he visto en Sucre, por ejemplo, que es en, en una iglesia, no me acuerdo cuál, es exactamente. Pero tienes esos cuadros que al verlos, así, ¿no? ahí puedes aprender un montón, son escuelas, así, ves un cuadro y es toda una escuela el poder observar y detenerse ante estos maestros, ¿no? Eso, luego en cuanto a inspiraciones básicas, digamos, sí tengo esas, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta más, Salva, y dice, ¿eh, ¿qué pinceles utilizas para lograr el estilo artesanal? Ah, ya. Yeah. Eh, bueno, estos que estoy utilizando en este momento, que son bastante, son bastante limitados, ¿no? entiendo que hay eh, galerías de pinceles que puede haber, digamos, puedes encontrar en DeviantArt, por ejemplo, eh, hay un montón de artistas que suben sus pinceles de forma gratuita, hay otros que sí los puedes comprar, que no son mucho, digamos, es un dólar, dos dólares, a veces, o diez dólares, depende la, la cantidad de pinceles digamos, que te pueda otorgar el artista y eh, yo utilizo eso porque es más práctico, digamos, no o sé, sea, ya puedo ver el resultado que va a tener ese pincel determinado y eh, depende del estilo del artista, digamos, no. En este caso, la familia que estoy utilizando, que son muy pocos pinceles que he seleccionado porque sí me descargué una, pero que tiene un montón de opciones y que que no todos los pinceles me iban a servir realmente, que iban a ser eh, me iban a llenar la galería primero. O sea, podría tener 100 pinceles y como que estar escogiendo y viendo, es como los canales de televisión, digamos, ¿no? O sea, tiene 150 canales y solo ve 5 canales o 3, digamos, ¿no? Entonces, no vale la pena tener todos, sino realmente escoger y ver cuál te va a servir mucho más. En este caso, eh, este que estoy utilizando, digamos, esta familia de pinceles son más del estilo charcoal que quiere. O sea, que se refiere más a tipo carboncillo, tipo eh, cretas, tipo eh, tiza. Y esto me ayuda a que pueda hacer este tipo de difuminados, digamos, que estoy haciendo ahorita. Que es, digamos, bueno, la tableta igual hace alto, ¿no? Que pueda yo marcar levemente, digamos, o tal vez empezar a hacer algo más, más marcado, digamos. no Entonces, puedo tener degradados y lo que suelo hacer... Con este pincel, digamos, no por sí solo lo aplico, sino que tomo, digamos, en este caso con, la, con el cuentagotas, una sección que es un término medio y luego empiezo a hacer esto, ¿no? Entonces, es como degradado. Que eso, digamos, puedes hacer eh, cuando se pinta con óleos. Se hace este mismo ejercicio. Tomas como que el tono medio, empiezas a difuminar. Luego, el tono medio que se ha generado, el nuevo, y empiezas a difuminar de nuevo entonces funciona un poquito así y lo mismo con las acuarelas no puedes hacer unos degradados interesantes eh, agarrando el color anterior que ya estaba puesto agregando más agua o agregando otro tono y puedes hacer eh, estas mezclas entonces eso es, es bastante bueno poder eh, utilizar estos, estos pinceles para emular ese sentido digamos, ¿no? y eso los utilizo porque pues, este estilo digamos algunos le decían, sí, parece acuarela, parece óleo y demás, porque eso es lo que busco, ¿no? Si es digital, no quiero que se vea muy plástico, que no se vea falso. Tiene que tener errores, tiene que tener manchas, porque los seres humanos somos eso. Tenemos errores, tenemos manchas, tenemos cosas muy aleatorias que hacen que seamos auténticos, que seamos eh, parte de algo que no es perfecto, ¿no? O sea, de algo que está en constante evolución y movimiento. Entonces, eso hace las manchas, ¿no? Eso me gusta. O a veces emular manchas, ¿no? A veces uno puede, no sé, necesito ponerle a este algunas pecas o le pongo, no sé, algunos, puedo poner ahí alguna mancha, digamos, que es a difuminar y es como todos los cuerpos que tenemos, ¿no? O sea, no son, no son del todo perfectos, ¿no? no son simétricos del todo, tienen cosas peculiares que nos hacen humanos. Entonces, el generar manchas con estos pinceles ayuda a que podamos hacer algo más convincente. Lo mismo, este otro pincel, que este pincel lo utilizo más para hacer eh, vegetación o para hacer eh, cosas más, eh, como que más, mucho más llenas, digamos, ¿no? Y para las pieles, yo utilizo este, este que es como carboncillo. Entonces, eso, hay tonos muy, muy claros aquí. Eso es. Hay focos de luz. Y terminamos un poco la estructura. También sobre los pinceles, Salva, sí. perdón que uh -huh. te corte. Eh, bueno, ya había respondido un sitio donde descargarlos, pero también preguntaban eh, qué sitios o qué utilizas para eh, elaboración propia de estos pinceles, si es que los elaboras, ¿no? Ah, ya. Eh, hasta ahora no he elaborado uno propio. O sea, sí, digamos, tengo, como decía, estos, estos pinceles que me descargo, pero eh, los puedo alterar, digamos, de acuerdo al ritmo de trabajo o a lo que quiera conseguir. Pero eso es más que todo, eh, como decía, la experiencia de ver a otros, o sea, la experiencia de otros. no Tengo, digamos, un, algún ilustrador que me, de casualidad veo en DeviantArt, digamos, o en ArtStation, que también es otro lugar donde puedes descargar fielmente, digamos, unos pinceles. Y que ahí puedes ver el resultado final. O sea, ves el estilo un poco que saca, el tipo de trazos que puede generar con esos pinceles. Y decir, sí, ok, esto me puede servir mucho. Y te, imag te imaginas un poco qué puedes hacer con eso, ¿no? Entonces, eh, más o menos es así lo que utilizo, ¿no? O este igual, este pincel neutral. Que es más... Eh, eso es. Bien genérico, pero eh, sirve un montón, la verdad. Entonces nos centramos en los volúmenes. Las sombras también que se generan aquí. Bastante de, de prueba y error también, el poder definir y decir si este, esta escena o este digamos, esta este rostro va a ser de esta forma. Hay que retocar un montón, digamos, ¿no? Entonces, eh, así vamos. Tal vez no mucho brillo, tal vez algo más difuminado. Le ponemos aquí la estructura de los ojos un poquito más marcada. Eso es. También está, por ejemplo, utilizar otras técnicas. Por ejemplo, el, el esfumato que dicen que es que no tienes unas, las siluetas demasiado eh, definidas, sino que, en este caso, por ejemplo, si hago la nariz, que no sea una sombra muy recta, digamos, ¿no? Si no, eso lo vuelve más, como que muy falso, más, ¿no? El ojo humano eh, percibe, no percibe en sí todos los detalles, ¿no? O sea, puedes detenerte en una cosa y viajar, digamos, ¿no? Alrededor de una imagen. Pero cuando ves el todo, no ves todos los detalles en sí. Entonces, es parte del de estilo, por así decirlo, y parte de la perspicacia que puede tener el dibujante para poder emular y hacer sentir que hay esos detalles, ¿no? que están esos, esos elementos ahí en el dibujo. No necesariamente tienes que ser un hiperrealista y que tienes que conseguir algo eh, igualito a la foto y todo eso, ¿no? Sino para eso tienes una fotografía directamente, ¿no? Bueno, esa es una opinión personal, pero poquito más va para ahí, ¿no? La expresión, el hacer tus propios, tus propias formas y todo eso es, es muy valorable. A ver, Alba, aquí teníamos, ya, sí. como que una consulta de Mauricio, dice, eh, hola, una consulta, vení tarde, no sé si hablaste un poco de las herramientas que usas, características de la compu, tableta gráfica u otros, y algunos comandos clave para Photoshop, por favor. Buenísimo. Eh, las características técnicas, bueno, ahorita yo estoy en una PC, eh, estoy con una, es una i7, procesador i7, que eh, tiene 12 GB de RAM y tarjeta de video, ahorita no me acuerdo exactamente, pero bueno, o sea, lo está procesando bastante bien las partes técnicas, sí. Eh, a veces sí recibo mmm, como que consejos ¿no? de otros colegas o gente que procesa gráficos que me ayudan en esa parte digamos. ¿no? pero esas son digamos un poco las características básicas estoy utilizando en este momento un, una versión de Photoshop eh, CC que es la del 2017 y que funciona bastante bien, bueno de hecho empecé con la versión el CC6 y eh, está bastante igual o sea, la verdad es que más lo actualicé porque ya las, o sea, estas, estos nuevos softwares, ¿no? digo, los hardwares ya no, como que se llevan mejor con, con lo último, digamos, ¿no? Y eso que digamos, sé que hay una versión 2019, 2020 pero de esta, pero estoy cómodo, digamos, ¿no? Luego, en cuanto a tableta gráfica, estoy con un Intuo 5 eh, de Wacom y que tiene. Eh, o sea que es una medida es pequeña es la small y estoy bastantes años con esta unos seis años siete años más o menos algo así y que sí está está chala está a todo dar esta tabletita vamos a hacerle un poco más de arrugas por aquí este eso en la parte técnica digamos no A ver, ¿y comandos clave? Bueno, no hay, no podría dar, digamos, algo específico, ¿no? Eh, en lo que sí estaba diciendo, digamos, eh, o sea, va a depender siempre el ritmo de trabajo que tengas. Porque en Photoshop hay, como dicen, un montón de caminos para llegar al mismo objetivo. Entonces, eh, eso ya en la práctica, digamos, ¿no? que depende de qué quieres hacer. Pero lo que básicamente se si utiliza es, en este caso, es una sola capa de color y... La única herramienta que utilizo que sí me sirve un montón es esta que estaba mencionando, que está en el panel de, de capas y que es este botoncito que sirve para poder pintar dentro de la figura que yo haya determinado. Eh, hice una silueta en un principio, eh, la rellene de color y puse esta, esta opción que, eh, a ver, se llama... A ver, Bloquear píxeles transparentes, que quiere decir que todo lo que es transparente, que no está coloreado, no va a ser coloreado. Es como si utilizara una, como una plantilla, digamos, o como un stencil, ¿no? Se va a pintar todo lo que está dentro del stencil, todo lo que está afuera, nada, digamos, ¿no? Entonces eso, eso me ayuda a que pueda pintar mucho más rápido y pueda hacer algo eh, más eficiente, ¿no? Luego utilizo bastante utilizar el, el, el pincel y también utilizar el cuentagotas para poder elegir colores y todo eso. no Más o menos, vamos por ahí, a ver, aquí está muy claro esto. Entonces vamos a hacerle un poco de barba que es ligeramente azul, vamos a hacer algunos tonos por ahí o tal vez mejor verdosa. Azul, azul, porque es, es un poco más complementario a estos naranjas que estamos manejando. Entonces, eh, tenemos algunas manchas por ahí. Manchas con, con lápiz que vamos a hacer. Vamos a hacer una barba muy incipiente, rasurada. Porque este personaje tiene una característica así más o menos. Ya le vamos haciendo un poco esos tonos es experimentar un montón, es la verdad que no hay, no hay fórmulas hechas para esto, ¿no? es, ya depende del estilo de cada uno, ¿no? entonces eh, ese es el único gran consejo eterno que doy, no es meterles, practicar, no tener miedo, porque eh, ahí ya ves tu forma, ¿no? las soluciones las encuentras barreándola, entonces... tenemos un poco más de la barba más eso es, sus tonos más azulinos verdosos que surgen eso es vamos a hacer las sombras que van a marcar la barbilla claros luces ahí como decía la nariz es la como que una de las partes que determina la personalidad del personaje. Entonces, vamos a hacer que resalte un poquito más. Este y está más prominente en, la, en el rostro. Igual bueno, las sombras. Eh, también eh, hay que recordar un poco de lo que es la anatomía en general. Eh, marcar a veces, por ejemplo, la estructura del mismo cráneo. Tenemos, por ejemplo, aquí los, eh, las, las cavidades de los ojos. Tenemos también esta parte, por ejemplo, de las cejas, que ahorita no recuerdo bien el nombre. Este es como un puente, entonces puedes hacer un poco de iluminación en esta parte porque es prominente. Luego en el puente de la nariz también, un poquito más de iluminación porque es un hueso puntiagudo. ¿no? Entonces, eh, ahí en base a la estructura craneana puedes hacer que las sombras y los medios tonos puedan formar la parte tridimensional de todo esto. Así es. A ver, tenemos más consultas tal vez. Si no, pues continuamos. Entonces, aquí marcamos un poco más las mejillas. También utilizamos, eh, en este caso, por ejemplo, en esta sección le puse algo más de luz, porque también existe eh, la reflexión. ¿no? Tenemos, en este caso voy a hacer, digamos, eh, un tono gris un tono gris azulino para el traje, tal vez un poquito más tirado hacia el negro, para hacer algo así. Entonces vamos a utilizar un poco esos tonos. Entonces, si hacemos un poco estos, el material también va, va a determinar si puede ser eh, refractivo o no. Entonces tenemos, puede ser un saco tal vez de algo más sintético de algodón, digamos, tal vez no tiene tanta reflexión. Entonces, le bajamos un poquito ahí. Y nunca vamos a utilizar, ese es otro gran consejo, digamos, para colorear y todo eso. Eh, no vamos a utilizar tonos negros totales, ni blancos profundos, a no ser que sea algo más sintético. Eh, en este caso, la, la piel y todo eso, eh, ¿puede hacerse algo más expresivo? Sí, con esos tonos se puede pero es recomendable no hacerlo porque si no llega a tener un aire demasiado artificial, demasiado retocado a veces, y como que ese ejercicio, por ejemplo, pueden hacer. que Es lo que últimamente estaba haciendo, ¿no? O sea, de, tenía ilustradores siguiendo en las redes y como que decía, a ver, ¿cuál es su fórmula? ¿Cómo utilizan los colores? ¿Cómo utilizan las sombras? Me bajaba el archivo, tal cual, eh, de la imagen, en la mayor resolución posible. Y lo metía a Photoshop. Y empezaba a estudiar y a ver eh, qué punto utilizaban, digamos, eh, tipos de colores, tipos de eh, sombras, tipos de aplicación, digamos, ¿no? de tonos y todo eso. Entonces, eso me ayuda a poder estudiar. También es una forma, bueno, puede ser tramposa, digamos, de poder ver, digamos, y todo eso. Pero... Más que todo, lo utilizo para estudiar, ¿no? No copio los colores, pero sí, digamos, digo, ah, ya, utilizo eh, en este grado de luminosidad, en este grado de tono, este color específico, ¿no? Entonces, eh, eso me ayuda a generar nuevas imágenes. Entonces, igual tenemos a las orejas, que son un poquito más oscuras, porque tiene un montón de canales y un montón de... Dobleces, entonces, y están bajo un sombrero, entonces no es bastante oscura la, la oreja, igual, y tenemos aquí eh, eso, ¿no? El agujero de la oreja, y dejamos algunas cosas, por ejemplo, aquí, como que siento que ya está hecho, ¿no? ¿no? No voy a tocar más la oreja, tal vez un poquito más ahí, y tal vez una pequeña iluminación por aquí, y ya ponerle aquí algunos tonos y el lóbulo darle un poquito de luz. Entonces, eh, dejar estos accidentes que también deja el propio pincel. Siento que le da eso que les decía auténtico, ¿no? Que sea accidentado. Luego vamos a hacer algunas, como tiene una pequeña papada, entonces tiene aquí un poco de dobleces que vamos a acentuarlos con sombras y con un par de luces que tiene un poquito más de estómago por este lado. queda Así, más o menos. es este lado igual, porque eso es, tiene un poco su papada escondida debajo de la, del maxilar. Tenemos, no olvidemos esta barbilla, esta pequeña barba que le hicimos, que vamos a seguir continuando aquí también. Un poquito más oscura, esta misma. Es un tono frío dentro de estos cálidos que estamos utilizando. Y eh, también es otra cosa interesante utilizar en estas escenas para que sea más impactante, para que sea más, eh, más atractivo es utilizar lo que son antagónicos. En este caso utilizamos tonos eh, claros, que tenemos, bueno, tonos cálidos, perdón, en el rostro, y tenemos un tono un poco más frío en lo que es el traje, eh, que nos va a ayudar a poder darle eh, como que el centro de atención al rostro que estamos haciendo. Entonces vamos a ponerle aquí un poquito unos tonos azules más, un poquito más claros. Hacerle algunas barbas también por aquí, Las, algunas que no están bien recortadas. Eso es, eso le va a dar como que su carácter un poquito más, más rudo, como un poquito más despreocupado. alba ¿y eso qué nos podrías como... recomendar como que en la rutina diaria para, para practicar y estudiar? Esto de la ilustración histórica. y eh, bueno, para poder eh, entrar en esto, sí es bastante eh, investigar, sí tener gusto por ello, eh, leer un montón, ¿no? Luego, en cuanto a específicamente ilustración histórica, eh, bueno, sí es tener los proyectos en sí, ¿no? Eh, es totalmente obligatorio poder trabajar con un equipo de investigación, si es que uno no es historiador, digamos, o si es que no trabaja en un proyecto en sí, porque eh, esto tiene a veces doble filo, ¿no? Como decíamos, podría yo hacer una representación de algún momento histórico y tener pequeñas fallas, porque, claro, tal vez he tenido solo un, una fuente de inspiración, una fuente de información y puede estar quizás cerrada para eh, la comunidad de, de investigadores. Digamos, ¿no? Entonces, eh, es mejor tener un proyecto eh, serio en esto. Pero, obviamente, es el, el, cuando aplicamos a lo que es la rama de eh, ilustración histórica, es para proyectos. Pero la ilustración en sí, para eh, tener estos hábitos, digamos, que, que podría recomendar, es si sí, dibujar todos los días, eh, observar mucho los rostros, observar mucho eh, las actitudes también en la, misma, en la misma cotidianidad. Si tienes amigos, si, digamos, tienes incluso a, a mascotas ¿no? a tu lado, digamos, en este momento, eh, ver sus actividades, ver eh, cómo se mueven, cuáles son sus poses y todo eso, y tratar de dibujarlas, ¿no? Eh, eso va a ayudar a que eh, la mano y el cerebro practiquen y puedas tener eh, algo más... Eh, como que realista, algo más eh, aplicado a esto, digamos. ¿no? Eh, depende siempre, como decía, el estilo, de, eh, el estilo gráfico que se utilice va a depender del de sentido comunicacional. En este caso, si yo quiero hacer eh, estas ilustraciones, por ejemplo, son para mm, una muestra de algo más eh, con fotografías, algo más serio, digamos, eh, entonces tiene que ser en un sentido realista, ¿no? Porque es, o sea, comunicacionalmente tiene este sentido, ¿no? Como que si se hace, tiene un grado más eh, cercano de la, a lo realista, entonces eh, es más propicio para este tipo de proyectos. Pero, por ejemplo, si se le pide, eh, no sé, algo, tal vez para niños, algo lúdico, se necesita hacer personajes eh, históricos que sean más. Eh, entretenidos, no sé. Entonces ahí ya puedes hacer algo mucho más flat, algo con colores más planos y eh, supongo que es buscarla, ¿no? Eh, eso, y practicar un montón de, de estilos también te va a servir. La verdad que para la ilustración en general y eso tal vez más puede ser más tipo a la realidad boliviana, por así decirlo. Tienes que ser multiestilo. Para tener bastante trabajo, porque eso te va a ayudar a que puedas encajar en cualquier proyecto. Y es practicar, dibujar, dibujar, dibujar un montón. Y ver películas, leer muchos libros, leer cómics, eh, charlar con las personas. Te ayuda hartísimo, ¿no? Estar siempre inquieto, observador inquieto. Entonces, eh, así, bueno, en esta parte podemos estar finalizando pero, bueno, yo voy a seguir, ¿no? Pero es básicamente este, el ritmo de trabajo en el que me desenvuelvo. Y también un poco de los, como que las mallas ¿no? que utilizo para poder conseguir este, este acabado final. Eso es pocas luces, se ponen pocas luces para que pueda marcar bien la, el rostro. bien las, las formas para que pueda para que se vea exactamente aparte de esperar a que se vea bien el, el producto final tiene que entenderse ¿no? ese es el objetivo de la ilustración que se entienda, qué está sucediendo en esa escena, quién es por qué está ahí y bueno, depende ya de los factores, ¿no? el ambiente si es que interactúa con algún objeto en este caso está simplemente paradito. el personaje Entonces vamos a poner un poquito, algunos arreglos también. Veía por ejemplo que el ojo no está del todo bueno. Entonces vamos a ponerle así. Estañas. Más de por aquí. Esto es. Sí, básicamente. Tal vez más consultas en esta última etapa, más preguntas, tal vez alguna experiencia que quieran que se comparta. Parece que no tenemos más preguntas, pero si ahí nos quisieras dejar. Algunas recomendaciones o quizás algunos tips más, estaría buenísimo antes de, de cerrar. Sí. Pues sí, tengo, eh, como que he estado dando algunas charlas ¿no? estos días, igual estuve eh, en, unos, en un streaming recientemente con otra ilustradora de Santa Cruz, y que eh, fue bastante buena la experiencia. Recomiendo que en esta época que, bueno, aparte de conciertos y también tenemos estos talleres, por ejemplo, en, en Muy Guaso, ¿no? que están bastante buenos, así eh, los aprovechemos. Porque se están develando un montón de secretos también, ¿no? O sea, cosas personales a veces que en la experiencia ayudan a poder desarrollar todo esto, ¿no? Y la verdad, sí, con esta ilustradora eh, hemos... Como que he indagado en varias cosas, ¿no? En que sí, es, es muy bueno, si uno quiere dedicarse a esto, es dibujar un montón, eh, buscar las oportunidades, eh, utilizar las redes sociales para poder mostrar tu trabajo, porque ahí esa es la única ventana que vas a tener así, más instantánea, por así decirlo, ¿no? De verdad que muchos trabajos últimamente los he conseguido mediante Instagram y mediante Facebook. Como que algunos sí, el boca a boca, ¿no? Al principio funcionaba así, pero ahora están funcionando más las redes y es una oportunidad fantástica. Y no hay que tener miedo, hay que subir todo. Hay que subir todo porque así tienes un feedback también de las personas, ¿no? De amigos o de contactos que, no sé, se hacen por ahí. Y lo bueno de las páginas es que ingresa cualquiera, ¿no? Entonces, eh, puedes tener un feedback bueno, o, o tal vez correcciones que te pueden ayudar a crecer. Entonces, eh, eso, sobre todo para los trabajos, un montón. Sirve de maravilla. Y bueno, y también ser bastante, eh, la actitud también juega bastante eso, ¿no? Eh, más bien esta temporada eh, sí me sirvió bastante ser freelancer, ¿no? O sea, he empezado y estoy 10 años con, con este formato. Eh, porque me ayuda a poder trabajar en casa mucho más, eh, más cómodo, más distenso. Y como que sí se asisten a reuniones, eh, pero no es algo tan rígido y me ayuda a que pueda organizar mi tiempo para otras cosas también, ¿no? Y eso, no tenerle miedo. Como tengo ahí una charla es que se llama, le puse el título, Ilustrar sin miedo, es que es así. Hay que, hay que meterle nomás porque... Sí, quién, quién sabe que te estás perdiendo una gran oportunidad con esto, ¿no? Tienes cosas buenas por dar. Pero ahí teníamos un par de preguntas más. Una de Mauricio Machicado que decía, ¿Solo usas Photoshop o también algún otro software para algún tipo de acabado o renderizado? Ah, ya. Yeah. Eh, no, únicamente Photoshop porque, como dije, es que de las herramientas más completas que, que he podido eh, apreciar, ¿no? Eh, para al, cuestiones más de diseño y todo eso, si utilizo, eh, si utilizo el Indesign o utilizo Illustrator, digamos. ¿no? En cuanto a ilustración, eh, únicamente Photoshop. Y bueno, papel y lápiz, que es lo sagrado para mí. Empiezan todos los proyectos en el papel. Buenísimo. Y teníamos una pregunta más de Valerie Monique. Dice, ¿cómo cobrar poner precio a una ilustración? Ah, buenísimo. Este, Pues sí, mira, este, hay que tener eh, primero un, un estándar. O sea, siendo freelancer, ¿no? Eh, es como que la única forma en la que puedes trabajar como ilustrador. Porque sí, digamos, conozco... Hay muy pocas agencias, por ejemplo, que se utilicen, o sea, que contraten a personal que sea específico para ilustración, por ejemplo, ¿no? Generalmente tienen que ser todólogos. Pero cuando seas freelancer, puedes determinar cuánto ganar eh, como una forma muy global. Porque, bueno, freelancer es como que si tienes que saber que tienes un mínimo y un máximo, bueno, un eterno hasta... Adelante que puedes ganar, digamos, ¿no? Y cómo puedes eh, calcular. Eh, yo creo que con la experiencia, primero, en el tiempo que tardas en hacer una ilustración, más o menos puedes determinar eh, cuánto vas a ganar. Eh, el formato que yo utilizo, ¿no? Es eh, yo, digamos que percibo, eh, lo pondremos, digamos, con números. Digamos que yo digo eh, que por mes quiero ganar 7 mil bolivianos que ya está bien, digamos, son dólares mil, digamos, ¿no? mil dólares, entonces eh, yo lo divido entre 20, que son los días laborales, y sí, tengo que tener eh, fines de semana, por supuesto, si no, <ríe> pueden enloquecer, entonces eh, tengo 20 días, los cuales divido entre los 7 mil y aproximadamente sale como a 250 bolivianos o 300 al día. Entonces, eh, son ocho horas de trabajo y por ende en ocho horas yo debería poder eh, generar unos 300 bolivianos. Entonces, si yo tengo una ilustración que me tarda, digamos, cuatro horas en hacerse o me tarda ocho horas en poder pulir totalmente, eh, yo le doy ese precio, ¿no? O digamos, va a depender también el, el tipo de cliente. Obviamente, si son, digamos, eh, por ejemplo, empresas emergentes o si es algún trabajo personal, si es, digamos, eh, por ejemplo, en esto de las bandas que estaba eh, realizando las portadas, eh, a veces les doy un precio especial porque son eh, emergentes o depende si ya tiene trayectoria. Entonces, tienen un nivel de acceso o un formato de pago distinto. Eso eh, también va a depender eh, si, si es un material comercial, si va a ser un material educativo. Por ejemplo, recientemente, eh, alguna vez utilizo, digamos, eh, Ilustraciones más complejas que oscilan, digamos, entre los 50 dólares a 200 dólares. Depende el formato, depende el nivel de detalle, depende qué estilo va a ser. Eh, o pueden ser, eh, por ejemplo, algo más, eh, más educativo, por ejemplo. Eh, yo hice, igual están en Instagram, por ejemplo, hice algunas eh, ilustraciones para unas chicas de biología que eran unas estudiantes y que me pidieron que querían hacer unos pósters para eh, poder venderlos durante los eventos en los que ellos eh, dan información sobre específicamente los murciélagos, ¿no? Y como que yo digo, va, ese cliente no es Coca-Cola, digamos, que te mata, ¿no? Así como que realmente no necesitas, ¿no? Eh, o no es, digamos, alguna multinacional, no sé, o es alguien que, que tiene un objetivo así de vender, vender, vender, digamos, ¿no? Por dar ejemplos fuertes, digamos. ¿no? Pero esto es como que son estudiantes y quieren recaudar fondos con estas ilustraciones para poder hacer investigación y eh, específica para los murciélagos. Y yo digo, eso es fantástico. Entonces, eh, reduzco un montón mi presupuesto porque es algo noble realmente, ¿no? Eso ya no es tanto mi bolsillo, sino mi corazón, el que está cotizando, entonces, eh, hay esos parámetros, ¿no? pero es como que si puedes calcular, ese es mi cálculo, por ejemplo, el de tiempo sobre todo. Cuánto gano en un día, cuánto tarda en hacer un tipo de ilustración en un día, va a depender de cuánto va, cuánto voy a generar en la cotización y todo eso. Así es. Súper Salva, creo que esa es una pregunta que, que siempre está recurrente en las charlas de ilustración, siempre la he escuchado, uh -huh. eh, y creo que lo, los parámetros que nos has dado son, son buenas. Hay una última pregunta que ahí es un cachín más, más personal, de Natalia Valderrama, y dice, ¿qué edad tienes, Salva? Ah, mira, este, tengo 28 actualmente, y sí, empecé bastante, bastante joven en esto. La verdad que sí, hay que, o sea, como decía, hay que meterle. Entonces, al principio, yo veo mis dibujos de hace 10 años y es como, ay, así ¿cómo he podido hacer esto? ¿No? Así, ¿Cómo lo he mostrado? ¿Cómo ha sido impreso? ¿No? Y es como que eh, te puede bajonear, pero también puedes decir, de alguna forma, como sea, tenía que haber empezado. Y gracias a eso, gracias a esas cosas, digamos, que uno genera al principio, eh... Puede hacer después, años más tarde, cosas bien interesantes. Y bueno, yo sigo todavía, ¿no? O sea, espero poder hacer mucho más, progresar mucho más. Eh, no existe límites. Buenísimo, Salva. Con eso creo que tenemos todas las preguntas de nuestras espectadoras, nuestros espectadores. Buenísimo. Entonces, eh, sí, yo creo que igual... Esta parte está bastante claro y entendido todo el, todo el proceso, ¿no? Sí, sí, ha Entonces, sido una serie de pasos muy buenos. Eh, creo que a todas nos ha servido muchísimo. Y claro, las, los tips que nos has dado también muy certeros y aplicables. Así que ojalá que, que a futuro igual, si es que a, a las compas que nos están viendo les interesa, vamos a tener un, un taller... Eh, ya mucho más específico, como tú decías, no eh, quizás con temas ya más puntuales, más de, de los ilustradores que van a dedicar eh, al 100 a ciertas áreas específicas. Y, y pues nada, queríamos comentarles también eso, no que desde Subversiva, igual queremos hacer un, como que un espacio autosostenible en el que ilustradores como el Salva u otras... Eh, periodistas que nos han estado acompañando, también, más adelante, puedan ser capaces de, de seguir generando eh, conocimiento a, a cambio de algún costo mínimo y que pueda cubrir eh, el trabajo que hacen estos ilustradores, ¿no? el conocimiento que igual nos están compartiendo, que, que no viene de gratis, que viene de muchos años trabajando, así como decía él, salva 10 años. Y que finalmente queremos habilitar subversiva sí, ¿no? Como uno de estos espacios, una plataforma online que nos permita tener cursitos eventualmente. Ahí nos pueden dejar comentarios también en el Instagram, en el Facebook, sobre qué les interesaría eh, tomar. Eh, tenemos a Salvador ahí con, con mucha habilidad y mucha destreza en la ilustración. Así que ahí nos van, nos van comentando. Y mientras eh, Salva va cerrando, yo quería eh, recordarles esta actividad que vamos a tener mañana, que es justamente con el Cine Clubcito, donde vamos a tener la proyección de la película El viento sabe que vuelvo a casa, es la proyección igual, online a través de Zoom. Eh, y luego vamos a hablar con el, con el director de la película, que es José Luis Torres Leiva, un director chileno, donde vamos a tener también este espacio para, para consultas, para poder... Eh, conversar para poder ir construyendo conocimientos a, a partir de la experiencia misma del cine, ¿no? Que como dice el Salva, el cine también nos dota de muchas herramientas finalmente, no solo para dibujar, sino para escribir eh, y para hacer otras tantas actividades artísticas. Entonces las los invitamos mañana a las siete y media. Vamos a poner ahora el enlace para que se registren igual como para esta charlita con el Salva mediante nuestro eh, nuestro Instagram. Así que están todas invitadas y, y esperamos que se sigan sumando a estas actividades tan lindas. La verdad, yo he disfrutado muchísimo tu charla, Salva. Buenísimo. Igual yo encantado por la invitación, por la iniciativa. Eh, al principio igual estaba como que temeroso porque, bueno, o sea, en toda esta época, ¿no? Eh, Cómo transmitir este conocimiento empírico, este, este conocimiento a lo largo de los años como puedo transmitirlo realmente, eh, al final me motiva el poder transmitirlo, el poder darlo, porque hace años yo hubiera querido algo así también, ¿no? eh, pero dadas las oportunidades, pues perfecto, ¿no? hay que aprovecharlas y encantado de poder estar aquí y abierto a nuevos, a los proyectos que justamente eh, estás mencionando y que vamos a ver la mejor forma ¿no? de, de que puedan decirnos cuáles son sus requerimientos, si es que tienen temas específicos, inquietudes y todo eso, y poder armar algo más eh, estructurado eh, para que podamos aprovechar y compartir conocimiento. Así es, entonces. Eh... Buenísimo, Salva. Muchas gracias a todas. Eh, aquí Cintia Flores dice muchas gracias por la charla, información valiosa y mucho talento. Eh, Muy bien, gracias, Cintia. Esperamos ver, eh, ver tu ilustración ahí, Salva, en las redes, poder compartirla ahí cuando ya esté terminada. Uh -huh. y, y nada, seguir síganlo al Salva, si es que algunos no lo siguen todavía, está como salvador.pomar en el Instagram y en Facebook estás como art of salvador pomar, ¿no? Así es. Ya, pues. Entonces, Buenísimo. Eso. Igual agradezco mucho la atención que, que pusieron, igual las preguntas fantásticas y bueno, igual si tienen inquietudes eh, a las mismas redes podrían enviarme dibujos o trabajos o lo que sea, lo discutimos, lo compartimos eh, y bueno eso, me, me encanta poder ver los dibujos de los demás también, no solo los míos, ¿no? Uh -huh. Y eso, nos vemos en otra ocasión conmigo, estamos pues en las redes. Gracias, Salva. Gracias a todos. No se olviden seguir al Salva. También a Muy Guaso. Los vamos a esperar mañana en la proyección de la película. Un abrazo y que estén súper bien. Ah, otra cosa, vamos a colgar el video por si quieren eh, volver a revisarlo para estar eh, en YouTube. Pero también vamos a compartir los, el link por las redes Facebook e Instagram de Muy Guaso. Así que van a poder ahí consultar un poquito de, de lo que nos compartía Salva. Muchas gracias a todas. Gracias, Salva. Eh, nos despedimos hasta la próxima. Esperamos tu ilustración. Un abrazo. Listo, muchacho. Un abrazo.